Con la charla esta, sin que aquí nos con el colectivo que pasa. En eh, gracias a todos por venir, gracias a vosotras por venir a hablar aquí, también. Y gracias a vosotras por venir a hablar, señor presidente, señor Don Chomsky. Y bueno, ¿y por qué hemos organizado esta charla? Pues por varios, pero más en general, porque creemos que en una universidad que está cada vez ¿eh? más mercantilizada y más controlada por. por poderes privados, es muy importante dar una formación alternativa y crítica en prácticamente cualquier campo de los que se, se imparte en la universidad. Eh, en concreto, eh, con el tema de la salud mental, en la facultad de Psicología, creo que es muy importante, eh, mostrar alternativas y críticas a los modelos de la psicología clínica más oficial y, y romper un poco con, con toda la idea de que todo lo malo que nos ocurre siempre eh, son problemas privados. Eso se ha pasado desde siempre con la violencia machista, se utiliza con un montón de problemáticas, pero tenemos que dar cuenta es que muchas de las cosas eh, tienen un componente político o, o, o el servicio que se presta tiene que ver con, con partidos políticos. Eh, por eso queremos poner un poco el colectivo de pasar, porque pone un poco, es poco en, en lo colectivo, en lo político, en los cuidados, en vez pues de en, en interpretar todos los programas como privados, en la, la individualización, en el aislamiento, en la militarización. Eh, además, creemos que para hablar de temas así es muy importante traer a. a por eso porque eh, bueno primero porque eso sí es mejor que lo van a explicar y en segundo lugar porque si no puede haber muchas o sea puede dar para a muchos problemas eh, en el, desde paternalismo hasta eh, eh, por ejemplo eh, también es eh, en este caso el de la salud mental el problema que ha habido es que no, no se les ha dado para nada a vos. entonces eh, no fue más o menos hasta los años 70 cuando con el tema de la psiquiatría y tal se salió un poco este debate al público. En los años 70 en, en Inglaterra se creó el sindicato de pacientes mentales, eh, que fue el primer, el primer no solo de los mentales, sino de en general los usuarios dice que general. y los que se haya generado Y a esta gente, pues siempre que iban a, a hablar de un sitio, esta gente siempre que iban a hablar serie, eh, en todos han asumido automáticamente que hablaban en tercera persona, que, que si estaban locos no podían estar allí hablando ni hacer esas cosas. Eh, luego también, eh, lo que creo es que aunque este debate saliese más en la opinión pública a partir de la psiquiatría, hay que tener en cuenta que ese movimiento no dejó de ser eh, las buenas intenciones de un sector más crítico de profesionales que pudo tener más éxito o menos éxito, podrían ser los críticos y las propuestas que tienen más afectadas o menos afectadas, pero que en realidad pocas veces daban voz para los propios pacientes. Y nada, pues dicho he esto, ya se torna medias. Y son eh, Marta, Elba y, sí. y pues dar un plato a una gestia, y muchas gracias. Si se oye bien, no usamos el micro casi, si se nos oye, es más cómodo. Y agradecer la invitación a la Asociación Chomsky eh, a la Facultad que nos ha cedido el espacio y a vosotros que habéis venido por el interés y el tiempo que nos dedicáis. Y, y también es agradecer la idea de, de darnos voz a nosotras que se nos dan muy pocos espacios donde realmente tengamos voz para hablar en nuestro propio nombre. Y históricamente eso, la representación nuestra la han llevado o profesionales que podían ser más o menos críticos o más o menos bien intencionados o nuestros familiares que, que también muchas pues, veces a lo mejor si hay objetivos que coinciden pero no todos y, y en todo caso no somos nosotros, ¿no? a lo mejor la labor del familiar sería más intentar potenciar que se oiga nuestra propia voz más que hablar en nuestro nombre. Bueno, yo soy Marta, soy una de las impulsoras de FlipasGab, que es un colectivo de apoyo mutuo y activismo en salud mental que ahora mismo lleva casi año y medio de recorrido. Eh el origen, bueno, somos un, un colectivo horizontal y asambleario y el origen del colectivo fue que unas cuantas personas en Madrid fuimos, que no nos conocíamos previamente, la mayoría entre nosotras fuimos al Congreso Hearing Voices que, de escuchadores de voces, el Congreso Internacional que hubo en Alcalá de Henares, en noviembre de 2015 y ahí pues oímos una serie de cosas que, que bueno, mi experiencia personal fue de sumidor y de que bien las cosas que estaba oyendo y se habló de grupos de apoyo mutuo, se habló de otras experiencias, no desde la digitalización intensiva, no, no desde la formificación, no, pasas al enfermo y lo estás para toda la vida, de incluso otro lenguaje, a lo mejor el lenguaje que más nos, nos ayuda a avanzar, no es el de soy una enferma y lo voy a ser siempre. Y bueno, hay unas personas que nos conocimos en esto dijimos: en Madrid no había grupos de apoyo mutuo o no nos conocíamos. Y en otras partes del Estado sí, en, en Cataluña está funcionando activamente una asociación que organiza GAMS, son grupos de apoyo mutuo desde hace años, en Cataluña está también la salsa de GAMS para personas psiquiatrizadas, la red de GAMS, en, en Sevilla hay un Club House, que creo que también tiene GAMS, en, en Asturias está Siso Voices, que es, también, pero en Madrid no había nada así, así que las personas, no, vimos? nos dimos los conoscimientos nos vamos a escribir para ver si tenemos fuerza para montar algo. Y, y sí, empezamos a reunirnos en centros sociales y, y, bueno, y pusimos inicialmente dos cosas paralelas. Por un lado, asambleas abiertas, a tanto a personas usuarias como nosotros, usuarios del servicio de salud mental, como si digamos, pitadas, psiquiatrizadas, o, o tenemos problemas de salud mental, o sufrimiento psíquico, cada uno construye un poco su propia narrativa. Por un lado, pues eso, asambleas, tanto abiertas a nosotros como a profesionales críticos que compartieran nuestra visión, o a familiares críticos también que compartieran nuestra visión, o a simples interesados en el tema. Y estas eran las asambleas activistas, eh, un poco buscaban luchar por nuestros derechos, que se vulneran sistemáticamente, eh, modificar o contribuir a modificar las actitudes paternalistas, infantilizadoras, validantes, estigmatizantes que tiene nuestro entorno y la sociedad en general y que muchas veces lamentablemente se ven reforzadas por los propios profesionales de salud mental con los que vamos encontrándonos y bueno, intentar también modificar el discurso psiquiátrico tradicional que es muy biologicista, que tiene poco en cuenta a lo mejor la biografía lo que nos hace sufrir, lo que no, es más diagnóstico, pastilla y poco más a veces muchas veces, y uso esas pastillas, a veces con dosis muy altas en las que nosotros podemos decidir poco si ese tratamiento nos gusta, si no, y a veces de forma generalmente cronificada, ¿no? Este tratamiento es para siempre. Y la segunda vía de FlipersBump era, que es la más importante seguramente, bueno, que se combina, era el fomento y creación de grupos de apoyo mutuo, que no me voy a extender mucho en eso porque otros compañeros van a explicarlo mejor después. Pero vamos, un gran grupo de apoyo mutuo es un grupo autogestionado de personas, lo no muy amplio normalmente, eh, que nos reunimos periódicamente para hablar de nuestras experiencias de sufrimiento psíquico, compartir herramientas que, que a otras personas les han servido en otros momentos y darnos apoyo mutuo sin juicios, sin desinformatización y bueno, en un espacio horizontal, respetuoso, sin jerarquías y sin nadie. En el rol de terapeuta, ni familiar, todo el que viene, viene a hablar de su propia experiencia. Si hay un familiar que está pasando el mismo por momentos de sufrimiento psíquico, puede venir. Pero hablar de su propia experiencia, de sufrimiento, no de su familiar. O si hay un profesional que a la vez tiene problemas de salud o, o sufrimiento, también puede venir. Pero eso no desde el rol de profesional. Y en este año y medio, pues hemos ido creciendo. Al principio empezamos con una asamblea legal. Y ahora tenemos cinco grupos de apoyo mutuo, en distintos barrios de Madrid. Eh, algunos con plaza todavía abierta, algunos ya están llenos, o, ya, o el grupo ha decidido que está encerrado. Y bueno de seguir montando más en, en un futuro. Eh, uno de los grupos de apoyo mutuo, que es en el que estoy yo, bueno, nosotras, es No Mixto. Son mujeres, que es, el, que es el último que se ha creado. Decidimos crearlo en concreto No Mixto y solo para mujeres. Y todos los hacemos eso, en centros sociales o espacios vecinales que no hablamos con ellos y no estén en su espacio, no tenemos un local propio como tal. Por otro lado, tenemos, seguimos teniendo las asambleas organizativas de activismo, de gestión, de planificación un poco estrategia del colectivo, que actualmente son quincenales y, como he dicho, son abiertas a cualquier interesado o interesada luego tenemos una sección una parte específica de flipasam que es para la parte reúne un poco la parte más artística creativa eh, que a muchas nos ha resultado terapéutica y una vía muy buena ¿no? para conseguir canalizar o canalizar emociones o expresar ¿no? y, y esta parte se llama fliparte y tiene, su propia, tiene sus propias redes sociales, tiene un blog donde se reúnen pues eso, desde textos, fotos, cuadros, poesías, canciones y, y, da, y estamos pensando en, una, en hacer una, intentar en un futuro, si pues una exposición de estos una exposición de estos materiales en algún, una exposición física, en algún sitio, en algún bar, que lo en, cerca, en algún, algún centro cultural, ya veríamos. Y otra cosa que tenemos es un lugar, un grupo de aprendizaje colectivo, sobre salud mental y política, que también es abierto. Y este tiene también reuniones quincenales, abiertas como digo, es un grupo más de análisis, debate, reflexión. A veces partimos de textos, o materiales audiovisuales, o también añadiendo nuestras experiencias, ¿no? tanto cada uno desde el lugar de, de, que aporta desde el lugar en el que viene. Y lleva solo cuatro sesiones, y de momento estamos trabajando un poco el tema de la relación entre, entre el, trabajo, el trabajo, el empleo, los cuidados y nuestra salud mental. Un poco todo eso es lo que estamos empezando a trabajar. Y bueno, hemos hecho algún cineforum, hemos hecho una timba poética que hay otra este domingo en el Centro Social Tres Peces, a las ocho y media, si queréis venir es abierto también. Es un poco pues eso, para reunirnos en un espacio más lúdico, compartir poemas, o canciones, o si sea, alguien no tiene ¿no? o sea, que ser propios, si alguien tiene ese cuento me encanta, lo y lo leo, o eso. Y eso es este domingo 30 Y, y bueno, y hay más proyectos futuros que vamos haciendo un poco según... según surge gente con ganas, con tiempo. Por ejemplo, sí que queremos ampliar el número de grupos pues de apoyo mutuo, el ampliar el número de gaps no mixtos también. Eh, que es nuestra actividad principal, no los no, no o sea, sino los grupos de apoyo en general. Intentar a lo mejor un grupo de teatro, e un programa de radio, también habíamos pensado, uh, un ciclo de cine que analice un poco de forma crítica la visión que da la cultura y la, los medios audiovisuales de la locura. Y eso. Y ya me queda la uh -huh. eh, Una cosa que, que sí quería decir es que nosotros hemos intentado hacer algo. Eh, parecido, no sé si conocéis eh, a la plataforma de por la hipoteca ¿no? la FAP. que hace años pues, los desancios eran un problema individual, te ¿no? pasaba a ti porque tú habías gestionado mal tu vida, te habías, habías subido, porque, o sea, habías pues, eso, hecho cosas por encima de tus posibilidades, no habías calculado en qué hipoteca te metías o lo que fuera, era un problema individual del que tú te avergonzabas y mira, o lo solucionabas como podías o no lo solucionabas o allá tú y se obviaba un poco que, que ahí había un problema social detrás, que había habido una estafa bancaria, que, había, que el derecho a la vivienda no se está cumpliendo en este país, y en muchos otros, y que había un problema social detrás, no era una persona individual, muchas personas individuales, casos aislados, que hubieran gestionado mal sus vidas, ¿no? Y se vivía con, con mucha vergüenza, si te desahuciaban o si no podías pagar tu alquiler, o era un problema tuyo que tenías que vivir con vergüenza. Y, y un poco la paz hizo un, un trabajo ahí de de visibilizar el problema social detrás, que era un problema colectivo y de afrontarlas también de manera colectiva. ¿no? Y que no era un fracaso que ellos habían hecho mal cosas, sino que, que había un problema social detrás y que, y que había que afrontarlo de otra manera y sin vergüenza. Porque ellos no tenían la o sea, no tenían que tener la vergüenza y la culpa. El, el sistema estaba provocando eso también. Y nosotros, de alguna manera, querríamos hacer esto con, con el tema más que también yo creo que tiene similitudes, se ha vivido... Tú tenías sus problemas alimentares, muchas veces no se podía enterar tu entorno, ni tu familia. Veces, yo he tenido que mentir a mis abuelos, ¿no? Yo iba a un hospital de día y les, y les tenía que seguir contando a mis abuelos que tenía exámenes y aunque yo había dejado los estudios, porque si no les vas a dar ese disgusto. Y así mucha gente, o pues lo saben en tu trabajo y ¡uh! O lo no saben tus amigos y te tratan de otra manera. No todos, pero, pero sí parte. Entonces lo vivíamos con vergüenza, ¿no? Con... con como un fracaso personal, porque también era un problema individual, ¿no? si tu cerebro hay algo que funciona mal, tomate estas pastillas para remediarlo, ¿no? y se obviaba toda la parte social, toda la parte que sí hay, pues eso, de, que nos afecta en una sociedad competitiva, precaria, de explotación, problemas familiares que a veces también son sociales, ¿no? de machismo, de, de opresiones distintas que se interseccionan, ¿no? y pues si queremos eso, visibilizar los problemas sociales que hay, no sentirlo como un fracaso personal y atacarla, o sea, y, y, y hacer frente al colectivo. Y bueno, y, y sí decir también que un trabajo de la Asamblea ha sido, que claro, o nos ha llevado unos meses, eh, hacer este manifiesto que hemos dejado aquí unos pocos, que es un manifiesto que hicimos colectivamente, tras meses de desarrollarlo, para, porque queríamos reflejar la postura-visión en la que estuviéramos más o menos cómodos o representados todos. Todos y todas. Entonces, resume un poco nuestra visión sobre temas tema de salud mental, psiquiatría, psicología y, bueno, podéis cogerlos al final o ahora, lo queráis, leerlo, sí. sin sí. problema, sí. Y, y ahí vienen también nuestros datos de contacto, estamos en redes sociales, en Twitter muy recientemente, en Facebook y fliparte como os digo, que tiene sus propias redes y su blog. Y con esto ya conocéis un poquito nuestro origen, la estructura, actividades y ya doy paso a nuestro padre. Muy bien, Marco. Eh, bueno, ya hablo un poco. Eh, no sé si me oís, pero. ¿Sí? Vale, un, poquito, un poquito más alto. Vale, un eh, poco más Bueno, yo soy Clave. Y yo voy a profundizar un poco más en el tema del GAN, que ya ha presentado un poco Marta, pero yo voy a profundizar más y darle un poco una reflexión también pues, sí, más profunda del de, de, de, por qué y para qué del GAN. Eh, bueno, el GAN, como ha explicado Marta, es un grupo de apoyo mutuo y consiste en un espacio en el que nos reunimos personas diversas, pero con un algo en común, que o sea un problema, una necesidad, una situación difícil, una dificultad con el objetivo de, con el apoyo y el acompañamiento de las demás personas eh, superarla o acompañarnos en el proceso de mejorar la situación. En el caso de Clipas, eh, lo que nos une es el sufrimiento psíquico. Entonces, bueno, aquí en, en Los grupos en lo que hacemos es compartir nuestras experiencias, nuestras experiencias de sufrimiento eh, psíquico, eh, también el, el día a día, los retos, también los logros, que también nos gusta celebrarlos. Y, y siempre en un entorno de igualdad y de, de horizontalidad. En este, o sea, esto lo que permite es, un, es sentirnos cómodas, sentirnos en eh, un entorno empático, donde no haya prejuicios y sin Entonces Esto es lo que también facilita mucho el, la recuperación o, el, o, el, o la superación de, del problema, o sea, no el, el poder eh, no, no llevarlo con tanta culpa y con tanta vergüenza, con tanta responsabilidad individual. Eh, esta horizontalidad también lo que pretende y lo que hace es romper radicalmente con, con un formato jerarquizado que atraviesa todos los sistemas y servicios de salud mental. Y, y en este sentido también los GAMs se deriven, al menos desde mí, que creo que de, de las compañeras comunes un formato bastante empoderador para nosotras, porque nosotras somos las que nos volvemos expertas por el significado de nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias. Entonces, no tenemos a una persona profesional que, que nos pasa, sino que nosotras tomamos ese rol, tomamos esa rienda. Y, y además, eh, lo que traemos al grupo se vuelve útil. Entonces, eso también crea un... un nos refuerza, nos valida y, nos, da, y nos, nos recuerda esa capacidad que tenemos de, de, ser, de ser útiles y de, y de poder ayudar a las demás compañías. Y, y bueno, entonces esto eh, es como el, el, la parte de, tenemos el aspecto, por un lado, el poder poner palabra y expresarnos eh, nuestras situaciones y por otro lado, pues el... el el apoyarnos y el ayudarnos y el acompañarnos, y. y, y bueno. eh, también lo que. por otro lado. Eh, bueno, eh, por otro lado está el aspecto de que esto también lo que implica es eh, el lidiar, la afrontar el sufrimiento de ser colectivo por un lado, como reconocemos que, que el sufrimiento psíquico es un sufrimiento individual, o sea, como se quiera nombrar, siempre eh, yo considero que somos sistemas abiertos, ¿no? O sea, que nos incluye lo, lo personal y también lo social. Somos criatura social, entonces, pues también en este aspecto de darle espacio a eso y darnos cuenta que, que, que el bienestar pasa por lo social y, y pasa por el, por el y la escucha y, y demás. Entonces, esto o sea, lo que hace es que una o sea como una propuesta comunitaria, una propuesta inclusiva, una propuesta justa también eh, hacia el sufrimiento psíquico. Eh, por otro lado, también es verdad que en, en Flipaz o sea, o sea, yo hablo de, también de las de flipas. A lo mejor algún GAM en otros lugares del Estado español funciona un poco diferente. En nuestro caso, está el aspecto de que somos autofestionadas. Eh, bueno, o sea, se autofestionan los diferentes GAMs. O sea, está el eh, flipas como tal, pero luego cada GAM se autofestiona eh, su propio, cómo funciona internamente, si quieren tener a alguien que tenga como un problema quizás más de moderar tiempos o no. En nuestro caso, somos el, el GAM mixto. ¿no eh, nadie toma ese rol y también eso nos, nos invita a recordar esas capacidades que tenemos de auto, o sea, no a recordar, sino a, a de hecho, mostrar al mundo que, que valemos y que podemos gestionar nuestros espacios y que además lo hacemos súper bien <risa> y, y además con unos resultados súper positivos y súper buenos para todo el mundo. Eh, eh, luego, en cuanto a características más concretas de los GAMs, eh, pues son varias. O sea, por un lado, los que hemos mencionado, que es la horizontalidad, o sea, que nadie toma un rol o estatus superior a nadie, y esto es para crear un sentimiento de, principalmente de comodidad y de seguridad. Bueno, seguridad sobre todo. Eh, por otro lado, eso, porque pues no que es un ámbito en común, eh, la participación es totalmente voluntaria. O sea, que tiene que ser por iniciativa propia, nadie puede mandar a alguien a un GAM. Eh, además de que los GAM son cerrados, o sea, porque no, no, no es como una asamblea en la que puedes entrar y salir, sino que un GAM, por, por mantener y asegurar que es un entorno seguro y de, y de confianza, pues es cerrado. Luego, si alguien interesa, dentro del grupo se decide si, si, si queremos salir. El espacio a una persona nueva o no, pero no la simple de hoy me han dicho que ha llegado a un sitio y voy a ir, sino que es como bastante. es. sí, eh, Por otro lado está el aspecto de los encuentros, un encuentro periódico regular, porque así puede ser que más vínculo, eh, nos podemos conocer con más intimidad, eh, se va generando la confianza poco a poco, que ya pues, no suele costar si ya llevamos pues tiempo con el estigma y la vergüenza, pues a veces la confianza nos cuesta más, entonces pues también el poder y nosotros lo mismo semanalmente y los más, una día por la tarde y ahí pues nos, pues nos da como también eh, una rutina ¿no? y, y, estar, y poder ir nutriendo cada vez más la relación entre todos. En... En cuanto al tamaño, esto supongo es que difiere mucho en otros sitios, pero en general no son ni muy pequeños ni muy grandes. O sea, son menos, más o menos de menos de cinco personas, aunque seguro que hay, y a lo mejor a veces en un propio grupo, aunque sean oficialmente miembros de ese grupo o diez personas, a lo mejor un día solo pueden cuatro y ¿eh? no pasa nada. Eso ya se gestiona el grupo como quiera. Pero sí que, sí que se intenta que sean ni más de diez, por también el tema de seguridad y confianza, y no menos decir eh, Y bueno, entonces, eh, todo esto en conjunto, lo que hace también es romper eh, con, con, con el rol que se nos da siempre en, en los servicios de salud mental, que pues es ser la persona que es una pasiva o sumisa, obediente en muchos casos, y, y es pasar a un rol activo, un rol eh, como incluido en la sociedad, con un propósito más grande que de, de sí mismo, o sea, también el GAM el, el en sí, lo que hace también es reforzar el, el que lo personal es político, ¿no? entonces va, va más allá del propio GAM, o sea, es una, es una parte de, una creación, o sea, de un paso hacia adelante, hacia un futuro, de una cultura de cuidados, es un elemento que poco a poco se va incorporando y, y es el en, pues en, que tiene un propósito político, al menos desde el feedback, más allá de nuestro propio bienestar, de, nuestro propio, de cómo afrontar nuestros sentimientos. Y creo que no nos digo de nada, pero, pero bueno. Y también, bueno, sí. Eh, sí. Una cosita es que no lo que no es una <risa> eh, no es terapia, es terapéutico, porque yo creo que el sentirse una escuchada siempre es pero no lo es eh, Tampoco es una reunión de amigos, o sea, sí que pues, nosotras nos hemos ido conociendo y sí que, sí que hay un vínculo, pero no, no, no empieza eh, como una reunión informal en la que nos contamos nuestras cosas, aunque luego pueden surgir formas informales de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y, y tampoco es un espacio de debate porque, hay tanto, porque eso, lo que, eso lo que se intenta fomentar es que todas las experiencias son válidas eh, que las son nuestras y no y no cuestionar y no poner no juzgar y, no, y no intentar sacar conclusiones de nada simplemente de un acompañamiento y, y intentar darnos herramientas pero siempre desde lo personal y, y bueno, creo que está muy bien claro. el público pero bueno eh, dar las gracias también a la facultad, a la asociación a vosotros y vosotras por estar aquí y a mi amiga Ana por haber venido, vamos a ver. de eh, mi parte de la charla se ha centrado un poco en en el feminismo o sea, la visión feminista en la salud mental ¿no? cuando me hablamos de de cómo dividiríamos la charla, y me tocó esta parte, pues dije, fue qué guay, ¿no? Pero, pero también dije, a ver por dónde empiezo, porque quiero tocar tantas cosas que no sé, no sé muy bien por dónde empezar Así que, bueno, al final lo que hice fue hacer una reflexión sobre, sobre cómo he vivido yo este proceso y qué es lo que me gustaría transmitir sin extenderme demasiado, ¿no? Al final, eh, he conseguido llegar a cuatro puntos que yo considero fundamentales, que van un poco desde lo general a lo particular, que es nuestro GAM, que es no mixto. Entonces, bueno, estos cuatro puntos son eh, la lucha contra el doble estigma, por mujer y por loca, el empoderamiento como arma para ejercer esa lucha, los espacios no mixtos como elemento favore favorecedor de ese empoderamiento, y eh, la necesidad de, de los GAMs, no Entonces, bueno, eh, en cuanto a la lucha contra el doble estigma, eh, es un tema como muy amplio, pero bueno, me he querido centrar en, en cuanto a los mandatos de género y la construcción de la identidad de la mujer en base a preceptos como la mujer objeto, la mujer sumisa y la mujer perfecta, que hacen que cualquier forma de revelarnos ante ellos se acabe patologizando o considerando algo anormal y no adaptado. Ejemplos, pues hay muchos, yo he querido resaltar unos cuantos, que son los que eh, me atravesaron más a mí a la hora de conformar mi identidad, pero bueno, que hablando con compañeras, al final eh, a todas nos afectan en mayor o menor medida. Ejemplos pueden ser eh, pues una mujer que no está abierta sexualmente las 24 horas, los 7 días a la semana, es una frígida, por contrario lo está, es una guarra. Eh, la mujer que muestra abiertamente su desacuerdo, es una histérica o una amargada. Y una mujer que no se adapta al canon de belleza establecido, entre otras más cosas, eh, se verá juzgada desde pequeña en función de su aspecto físico, relegando en segundo plano cualquier otro tipo de logro, ¿no? Luego por otra parte tenemos el estigma propio de la persona psiquiatrizada, donde la vergüenza del diagnóstico genera una, invisibiliz una invisibilización del sufrimiento psíquico, la, nuestra puesta en duda constante de la capacidad de juicio tanto en consulta como en nuestro ambiente social y la explicación de la complejidad de la persona en términos de síntomas, es decir, eh, todo lo que te pasa es porque estás en al final, tus vivencias personales y lo que es tu identidad acaba siendo relegadas a lo que es el tejido espacio de la locura, ¿no? Donde sabes cuándo entras, pero no, pero no cuándo sales. Luego, eh, como segundo punto, eso, el empoderamiento como arma, eh, desde mi punto de vista, tiene que ser primero como mujeres y segundo como locas, ¿no? Eh, para mí es importante el orden porque el mismo proceso de construcción de género ya, ya consigue explicar parte de este sufrimiento psíquico ¿no? en términos de malestar social eh, que los estereotipos nos causan a las mujeres. Eh, plantearse preguntas en torno a estos mandatos de qué significa para mí ser mujer o cómo he vivido yo todo ese proceso, suponen ya de por sí un análisis personal y social que favorece la identificación de de este tipo de malestares que han ocurrido en el pasado y en el presente. Y eh, será más fácil a la hora de reconocerlos en un futuro, facilitando así un mayor control sobre, sobre nuestras vidas. ¿no? Si además esta lucha, y esto conecta un poco con lo que han dicho mis compañeras, se hace desde lo colectivo, supone eh, que la lucha individual es un esfuerzo menor porque mmm, porque, precisamente, el, el hablar con gente, gente que te comprende, gente que te, que te escucha es, es, un, es un gran apoyo. Y cualquier, cualquier tipo de, de desgaste personal siempre se va a tratar desde, desde, desde lo común. Luego, eh, los espacios no mixtos como elemento favorecedor de, del empoderamiento, eh, para mí, el, el hecho de compartir con otras mujeres el proceso de, de construcción de género y reconstrucción de, de la identidad favorece, por un lado, la validación del propio sufrimiento que ha acontecido en, en todo ese proceso de, de reconstrucción, ya que no son temas que, que no sean ajenos a ninguna de nosotras. Y esta puesta en común de experiencias e ideas potencia la creatividad a la hora de, de construirnos una identidad propia con la que sentirnos a gusto. ¿no? sí que veo que muchas de las personas que tenemos sufrimiento psíquico también tenemos problemas a la hora de, de o sea, a la hora de, de habernos construido nuestra identidad, dudamos mucho de nosotras mismas, ¿no? Entonces esto, al compartirlo en común, como que se refuerza, no, no, no estás tan loca ¿no? como, como en un principio pueda parecer. Y eh, hablando de, de la necesidad eh, de los espacios no lo mixtos, en concreto los grupos de, de ayuda mutua eh, no mixtos, y esto sí que es bueno, una, una experiencia personal, eh, os voy a contar lo que es mi visión, aunque bueno, creo que más o menos estamos un poco de acuerdo con esto. Eh, antes hemos hablado de que son grupos en los que nos reunimos gente con una misma problemática, necesidad o, o experiencias similares, ¿no? Desde mi punto de vista es algo, o sea, el género no es algo que se pueda hacer ni desligarlo de las experiencias de sufrimiento psíquico, ¿no? Uno de los motivos principales a la hora de encontrarnos en, el, en nuestro GAM es precisamente el dejar de sentir las, las relaciones de poder socialmente establecidas, ¿no? Y... Teniendo la particularidad de que en estos grupos hablamos de experiencias muy íntimas, que muchas de ellas son, son traumáticas, no todas nos sentimos cómodas y tenemos que compartirlas con hombres. ¿no? Ya sea por haber tenido malas experiencias en nuestra relación con ellos, ya sea por haber compartido antes ese sufrimiento y pues, hemos sido invalidadas o rechazadas, por haber sido juzgadas o porque no nos sale de él mismo. ¿no? también. Otro de, de los puntos es que se habla en primera persona y para mí pues, todas las experiencias que yo he podido vivir o las herramientas, o estrategias que, que yo pueda compartir, eh, están intrínseca, intrínsecamente ligadas al género, ya que forman parte de mi contexto y por lo tanto de mi historia vital. Y como último punto, el, el resaltar la, la importancia de ese vínculo que, que, bueno, que ya hemos hablado antes que favorece las dinámicas que se generan en este espacio ya que es súper importante la, la confianza y el respeto que tengamos dentro para comunicar este tipo de experiencias y me surgió la reflexión de si para algunas mujeres este tipo de espacios es la única manera de compartir nuestro, nuestro sufrimiento desde lo colectivo ¿por qué hay tanta resistencia a facilitarlos si se supone que queremos el bienestar para todas y todos? ¿no? Y bueno, en cuanto a, a mi parte, ya está, me gustaría leeros un fragmento que encontré eh, leyendo un artículo de una psicóloga que habla un poco también de, de la salud mental y el feminismo, ¿no? Dice, la psicología puede contribuir a un análisis feminista en la investigación y ofrecer a las mujeres que se sienten mal una alternativa al modelo médico. De hecho, la explicación feminista de la construcción social del género encaja con la comprensión de los problemas de salud mental de las mujeres, que son causados en su mayor parte por factores psicosociales. La psicología, como disciplina reflexiva, creada por personas acerca de las personas, está fundada en unos cimientos de explicación científica cargada de suposiciones ideológicas, la mayoría de las cuales son parte de las cosas que la ideología dominante da por hecho. El reconocimiento de la psicología como una práctica social no debe, sin embargo, Restarle su valor para entender y proporcionar una visión a fondo del malestar de mujeres y hombres individuales. Un colectivo de mujeres con un enfoque feminista de las causas sociales de la opresión de las mujeres puede ofrecer el espacio, la estructura y el alimento para producir un cambio tanto personal como colectivo. Y ya terminamos. El baño. El baño. Y ahora nuestra idea era hacer un poco, bueno, otros 5 o 10 minutillos cada una, un poco eh, contando, porque esto ha sido como más teórico más así, un poco queríamos trasladar un poquito de, de lo que nos está aportando esto a cada una, ¿no? lo personal, el cambio que nos está suponiendo. Y luego ya damos el paso pues, al debate, preguntas que nos queréis hacer, o comentarios, o lo que sea. Y en este sentido, yo, pues, contaros esto ya no lo tenemos preparado, que, no, ya es, es Pues, que para mí, yo llevo 20 años en, psiquiatrizada, digamos, en, pues desde mi adolescencia, es 2016. Empecé a tener problemas y he pasado por profesionales distintos, psiquiatras, psicólogos, dispositivos distintos también, hospitales de día, ingresos en, en planta, digamos, de psiquiatría, eh, no sé, muchas cosas. Y, y nunca me he encontrado tan bien como ahora, la verdad. Eh, sí, creo que todo activismo, incluso aunque no sea salud mental, el hacer cosas en colectiva ya es una cosa positiva. A mí ya supuso un paso el implicarme en el 15M, por ejemplo, y ya fue un paso adelante. Pero en concreto, eh, en este año y medio, pues esto era, o sea, primero estuve en un mixto, hasta que montaba en un mixto hasta hace poquito, eh, y en las asambleas, en el colectivo, ha supuesto un cambio fundamental. A mí, haría lo que ha dicho Flavia, ¿no? De que, ¿cómo lo, Bueno, el, el, pues eso, que las consultas ¿no? te, te, te dicen que tú no puedes. Primero que no sabes nada de lo que te está pasando, que a lo mejor sí si es verdad al principio, y es verdad que en los 16, 17 tenía un maremágnum mar encima y no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Pero ¿eh? Ocho años después, pues a lo mejor ya sí tenía un poco de idea de vivir conmigo ocho años en mi cabeza, ¿no? Y o ahora que ha pasado veinte, pues sí, sí tengo un poco de idea de cómo funciono, qué cosas me vienen bien, qué cosas me vienen mal. Y, y no. Y los profesionales siguen diciendo que yo no sé nada. Y, y a mí me han dicho un profesional, pues eso, que mi cabeza estaba rota con una lavadora. Y que, que, que yo, si se una a la lavadora, llamo a un técnico y no me prometo en lo que hace el técnico, ¿no? El técnico va a la lavadora y ya está. Y pues que yo me, me había dicho que me tomara tan, tan, tan y que bueno, que menos preguntar. Y pues pues igual mi cabeza no es una lavadora rota exactamente. No sé nada de lavadoras, si es verdad, pero mi cabeza igual un poquito más sí. Y, y en fin, y... y... Y para mí está suponiendo muchísimo en lo personal. También eso me habían dicho, pues, me habían dicho siempre eso: esto es para toda la vida, vas a estar medita toda la vida, eh, no vas a poder tener hijos, ¿no? porque con el embarazo no puedes tomar medicación y además tú no sabes, si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a cuidar a un bebé? Y todo esto me lo habían dicho todos mis profesionales, y psicólogos y psiquiatras. Y, y pues, en este año y medio, yo no es que haya cambiado de profesional realmente, pero porque la persona, o sea el último psiquiatra llevó por ejemplo 8 años con él. Y, pero, y al mismo, bueno es el mismo que me decía hace 3 años que yo no podía ser madre y es el mismo que decía también hasta hace dos que, que bajarme la meditación era un, una tontería porque si estaba bien era por la meditación y si estaba mal, que también se le decía a veces, oye estoy mal, o sea, igual no funciona para nada. Y decía hombre, ¿cómo estaría sin ella? No, pues, <risa> la pescadilla que se de la cola, ¿no? si estoy bien en acceso a la medicación, si estoy mal, sí. sin sí. ella estaría mucho peor. no, Pero no sé. Y, y hasta a raíz del colectivo, pues que me he empoderado ¿no? y, y yo misma he cogido con el mismo profesional al final y decirle no, mira, es que no estoy de acuerdo y es que yo sí creo que quiero bajar eso. Y, o, o yo sí creo que llevo no sé cuánto tiempo con mi pareja y, y sí queremos ser padres. O, o sí, pues al final poder tomar decisiones sobre mi vida, ¿no? que me estaba negado. Y, y eso, y la experiencia de los de sentir útil lo que te está pasando, ¿no? Sentir que a lo mejor tú lo has pasado mal, pero eso también puede ayudar a la otra persona, o lo sigas pasando mal, pero también eso puede ayudar a la otra persona. Sentir que puedes cuidar, que, que siempre me he dicho que no podía cuidar a nadie, que no me sabía cuidar a mí. Todas esas cosas para mí están siendo muy revolucionarias y muy significativas en mi vida. Y, y. no sé. Esto yo creo, sí. Hace flipas y, y este, esta alternativas Sé sí, que lleva un tiempo, quizás más de lo teórico, eh, un poco intentando entender cosas de, de, de, las, de, las, de, las, de las más elementales y demás. Y con flipas hace, pues, no sé ya, creo que en enero o así, si sí, que llevo relativamente poco. Pero sí que para mí lo que me está ayudando muchísimo en eh, los encuentros semanales, en nuestro GAM, es el autoestima. El, y el sentir y el poder sentirme entendida, no tener que dar explicaciones, como que hay un... Yo o sea, siempre que digo algo y como que hay un... que se entiende. Y el tener, no tener que dar justificaciones constantemente, que luego al final, pues todas las dudas, pues sí que sí que es, son muy presentes, ¿no? El dudar de una misma, el, el pensar... Sí, o sea, también esto es normal, esto no es normal. Y pues entre todas poder sentir que no estoy sola y que también, y que tampoco es nada del otro mundo, o sea, que es como. Y el no machacarme también, o sea, por eso lo de la autoestima, para mí es algo como. que nunca, nunca lo había oído, nunca lo había formulado como tal, y de pronto es como, hostia, claro, ¿no? sí, sí, o sea, es un, es un temor el autoestima. Y, y bueno, yo me siento súper contenta, siento también súper positivo el, el que cuando yo tengo dudas con temas de medic medicación y tal, que, que yo tengo, o sea, si, sí, como siento muchas dudas en cuanto a muchas cosas, pues en, en colectivo como que siento mucha más claridad, también porque la complejidad de cómo vivimos estas cosas se entiende y se empatiza entonces no es como hablar con, pues, con mi madre por ejemplo y tal porque yo no en este caso mi madre no lo entiende no entonces para ella es como muy blanco negro y en este caso pues el poder entender las complejidades de estas situaciones de que no todo está es blanco negro pues también como uf, como que quita un poco o sea como que me siento más ligera en este aspecto y también como súper acompañada súper súper cuidada eh, como muy muy validada a todo, todo lo que me ocurre, todo lo que digo y, y, y, y con mucho ganas de seguir. Bueno, pues para mí un poco también ha significado algo muy importante en cuanto a lo que decía Flavia de la autoestima, ¿no? yo soy muy crítica conmigo misma y, y es algo que quizá me ha venido dado por llevar tanto tiempo el, todas mis vivencias desde lo individual. ¿no? Ahora cuando, cuando lo compartes y ves que la gente no te mira raro por lo que cuentas, por muy raro que, que a otras personas te pueda parecer, el que no te pregunten, el que no te indaguen, el no sé, eso no lo había tenido nunca, ¿no? Siempre hay un por pues, qué te pasa esto ¿Y, y qué es lo que hay detrás y o eso no, el, lo que decía un poco antes, de todo se ve en función del de diagnóstico, de claro es que te pasa esto porque porque como tienes este diagnóstico, porque claro, como tomas la medicación, cuando realmente a lo mejor lo único que estás es cagándote en el puto trabajo que tienes, ¿no? O sea, que creo que no, lo uno no tiene que ver con lo otro. Luego también, eh, la parte del activismo, para mí ha sido como un subidón, porque... bueno, yo estudié terapia ocupacional, conocí esa carrera yendo yo de usuario a un centro de día, y, y entonces, claro, cuando... En clase compartía a veces cosas con mis compañeras, ¿no? De, en relación a la salud mental, yo tenía un punto de vista que ellas no tenían. O sea, nunca, salvo a gente concreta, nunca lo comenté. Por lo tanto, hoy, pues, estoy saliendo del armario. Y, pero claro, para mí era como muy importante porque yo tenía las dos visiones y a veces era discutir con una puerta porque no. ni yo me podía expresar el por qué yo pensaba así o por qué yo. Creía que la gente tenía que tener voz, no ponerme yo en el rol de, de profesional. Claro, sí, quizás si no dices, no, mira, es que yo lo he vivido, pero bueno, también, aquí estamos partiendo de la base de que hay gente que no ha estado ingresada o no ha tenido... Y hay profesionales que lo entienden que desde, desde esa base, ¿no? Entonces, bueno, para mí el, el formar parte de algo más grande, el compartir una visión eh, con más... Gente, sí que me ha, me ha empoderado muchísimo y me han, me han dado ganas de seguir en esta línea porque a veces, oh, de verdad que me daban ganas de o coger otra la rama de mi profesión. O, porque, claro, yo desde el modelo biomédico, pues a mí no, no me servía, se me quedaba corto. Así que, bueno, eso ha sido. Y bueno, dentro del GAM, pues, pues es que como somos tan guays, que <risa> me <risa> las, las alianzas que se van creando dentro del colectivo, no solo dentro de nuestro GAM. Que el sentirte respetada, no sé, que la gente te reciba con un abrazo sin conocerte de nada, solo por un nick de WhatsApp, ¿no? Para que eso me, me ha parecido como algo muy, muy chulo y, y muy empoderante a la hora de llevar las cosas. Así que nada, eso es todo. si tenéis alguna pregunta ¿alguien vale cómo cosas? Yo les quería preguntar a la persona que ha abierto la charla que él ha dicho ah, que has dicho un poco has explicado los motivos por los que habéis creado este no me gustaría que los hicieras de nuevo que, y a los, los motivos por los que habéis creado este encuentro, no por algo. Vale, eh, eh, sí, bueno, creo que bueno, más pertinente En general, eh, porque creemos que la universidad es un lugar que cada vez da menos lugar a perspectivas críticas eso en general, eh, y luego un momento que creemos que en psicología eh, nunca se da por a, a las partes. Todos los enfoques que hay suelen ser muy enfocados en lo individual, en, en la medicalización, en el diagnóstico, y, y no hablan nunca de lo colectivo, de lo social, de los cuidados que nos podemos dar nosotros. Luego eh, también, bueno, he comentado un ejemplo de algo que se ocurrió en el sindicato de, de, de pacientes mentales que se creó en los 70 en Inglaterra. Eh, que todo el mundo asumía que a siempre de la persona era un ejemplo de cómo las, estas personas siempre se les envían al tener en el espacio público se considera todo como un problema y a mí incluso los movimientos que han intentado romper eh, un poco con la brutalidad que ahora que tiene pues, el sistema de salud mental como la psiquiatría pues que, aunque por sus buenas intenciones Muchas o sea, nos a las propias Muy Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la charla porque me parece estupendo que se visibilice a gente como nosotros, gente relacionada con la salud mental. Aunque pienso que todos tenemos algo. Pero organizar esto y darlo a conocer y desarrollarlo me, me ha gustado mucho y yo lo agradezco. O sea, simplemente por eso ya el aplauso lo tenéis. Y ahora os quería decir: si no os suena, no conocéis una asociación que se llama Amistades. Yo estoy metida, o sea, no, no conozco mucho vale. el movimiento asociativo en general. No sé si pertenece a FEARCES, que ahora se llamaba Salud Mental España... Eh, es, okay. es Asociación Madrileña para los Trastornos de Ansiedad. Uh -huh. Llevamos como dos años, así más o menos. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos un GAM y luego hay provincias donde tienen su propio GAM. Pero aquí en Madrid, que es donde más o menos está el mayor número de locos, pues, no sí. tenemos más fuerza, ¿no? Entonces, eh, me ha gustado vuestra perspectiva, aunque en realidad es totalmente opuesta a la nuestra, porque nosotros somos jerárquicos, no somos horizontales, tenemos estatuto, presidente y un ¿no? Pero sí me gustaría entrar en contacto con vosotras para... Yo no soy el coordinador de Madrid, es una chica, pero... Pero por problemas laborales, pues no puede... Ir. Pero sí me gustaría entrar en contacto con vosotras por lo menos, pues, eh, paralelamente, eh, conocernos o compartir herramientas o experiencias o lo que sea. Simplemente. También, solo contestar una cosa. Eh, o sea, nosotros ahora mismo somos un colectivo, digamos, sin fórmula jurídica, ¿no? no sí, sí. Somos informales. Pero que el tener estatutos y todo eso, no necesariamente, por ejemplo, activamente en Barcelona, sí. si tienen fórmula jurídica, son si sí. asociaciones registradas. Y aún así se eligen funcionar asambleariamente, ¿no? Porque ellos tienen, claro. digamos, tienen su junta directiva por, por estatutos y por tal, sí. pero si aún así las decisiones se eligen, hay asambleas semanales ellos y las decisiones las toman en asamblea. Tiene una junta directiva a modo legal, ¿no? Pero, pero siendo jurídicamente y siendo asociación y de hecho como es mucho más grande y y que tiene subvenciones, ¿no? sí. o sea, participan en cosas con la administración cuando van a hacer un plan desde la generalidad sí, claro. sobre salud mental les piden reunirse, ¿no? Pero ellos funcionan <coughs> diariamente aun siendo, aun teniendo estructura, digamos, pues eso, de estatuto, junta directiva, tal. Eh, y lo que me ha hecho, me ha llamado mucho la atención es que habéis dicho que habéis reducido el número de... o sea, en el GAN, que ponéis un cupo máximo. Bueno, okay, más como o menos. hay sí? una orientación y depende de cómo nos sintamos desde integrantes de cada banda Pero hay una orientación en, en algún manual así de creación de grupos de, de, de apoyo mutuo, un poco para dar pautas. Sí que pone no menos de 5, no más de 10. Pero luego, así que nos, o sea, al menos en flipas nos lo autogestionamos y depende de cómo nos sintamos. Aunque creo que coincidimos casi todas en que cuanto más grande, como un poco más difícil se nos puede hacer el, el, el, el, el, el artículo también por el tema de tiempo, ¿no? Sí, las nuestras son dos horas y media, otras estamos son dos horas. Pues en dos horas para que todo el mundo que vaya pueda hablar tranquilamente, bueno, sin estar no presionado de, yo no tengo cinco minutos, poder recibir opiniones a la vez, etcétera. Como que, y si aún así hay algunos, pues esto es orientativo. El gancho de tirso, por ejemplo, creo que llegaron a ser 12 o 13 en algún momento. Pero porque dijeron, bueno, vamos a. También no está viniendo toda la gente siempre cada semana, pues a vamos a ser 12 otro 13, que, pero sí se no. pone un grupo y, y luego cada se dice, oye, somos 8, pero estamos a gusto siendo sí. estas 8, no queremos crecer de momento, pues de momento se cierra. Pero ¿y qué? Eh, la pregunta fundamental, ¿qué tipo de locos hay? O sea, ¿clasificáis es que no de alguna hay, manera? No, o... o sea, realmente lo que nos une no es tanto. Vamos, de hecho para mí sería como súper antiproductivo el que nos uniera un diagnóstico porque lo que yo me he dado cuenta es que teniendo diferentes tipos de diagnósticos que no es algo de lo que vayamos a hablar aquí pero bueno, entre nosotros sí que lo hemos hablado es que las experiencias son comunes más allá de algo puntual, cada uno ha tenido su vivencia pero al final todos compartimos cierto tipo de experiencias ¿no? entonces eso mola mucho porque es como el pensamiento divergente, ¿no? El diferentes alternativas ante un mismo problema. Y es muy guay. que sí. nosotras, en flipas, no los hemos hecho por diagnóstico. Hay gente que en otros, en otros sitios sí dice, queremos hacer uno específico de escuchadores de voces, o, de... o queremos hacer uno específico de tal. Nosotros hemos elegido no, no hacerlos ni por diagnóstico ni por experiencia, ¿no? Porque escuchadores de voces se no es un diagnóstico. Pero no hacerlos por. Este grupo cuando se escucha voces, está para sí, los ¿no? que pues tenemos problemas de alimentación y esta para los que tienen problemas de ansiedad. Nosotros nos hacemos merceos. Siempre suele pasar que a lo mejor hay dos personas que escuchamos voces o dos personas que tenemos problemas de alimentación o dos personas que no, a lo mejor... Y luego sí es verdad que si sí ves y, y es curioso pues que aunque tengas un diagnóstico, una forma de expresar el sufrimiento sí. distinta, muchas raíces sí son similares que tienen que ver o con abusos en la infancia o con sí. situaciones de maltrato sí. o con opresiones, explotación. Con conflictos típicos. Sí. Pero no los hacemos separados por diagnóstico. Entiendo que vosotros sí, ¿no? Son necesidades sí. específicas. Sí, no, ese es el problema. Por eso quería un poco, eh, he venido aquí de explorador, un poco a mirar a ver cómo se gestiona esto en otros lugares. Porque nosotros hemos tenido quedadas pues, muy buenas, pero hay otras en las que pones a un bipolar, a un fóbico social, a un depresivo en una cafetería y no sale nada bueno. Entonces, ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo eh, os relacionáis o, en base al respeto fundamental de todos los seres humanos, cómo avanzáis o cómo...? Y también algo no, dando más importante, sí. y dando más importancia a la vivencia que a... Pues, no, no, yo, yo no hubiera dicho construido esa frase así, ¿no? Yo no diría, pues en ahí un fóbico, o sea, uno no sé qué, un tal cual. No, no hubiera construido así de esa manera. ¿Pero ¿Por qué? Porque no me parece que el diagnóstico, o sea, que, el, que no me parece que nadie sea un fóbico, social, depresivo, no sé qué. Somos muchas más cosas. Incluso en el ámbito de salud mental, yo soy muchas más cosas que una TLP, por ejemplo. ¿No? O que un no sé qué de los diagnósticos que yo tengo. Y yo no hablaría de nosotras, ni creo que nadie de, de Miguel, por lo menos, no sé, en otros. No, no hablaríamos de... Pues nos hemos juntado una TLP, una... Una clínica, un, una suicida y un no sé qué, no, no construiríamos así la clase. También creo que es importante decir que los que hacen el libro este gordo, que cada vez era más gordo, de, de SM5, fue el último, ya han dicho que ya no hacen más, con lo cual los nombres de los diagnósticos ya van a dejar de, de funcionar. Por lo pues tendemos más a lo que vosotros proponéis y nueva psiquiatría la que pretendemos nosotros y otros grupos que ya no les gusta estar llamando de una forma o de otra porque somos primero personas y luego pues somos cualquier otra cosa la ¿no? experiencia propia que el alma haya decidido tener ¿no? o sea que me parece que, que sí que va entonces cómo tiene ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo una persona típica? que ¿Cómo? ¿Cómo o sea, tú quieres contestar Sí, sí, porque, en realidad, sí. Un poco por, por esa línea, por una parte, yo creo que es posible, a ver, en nuestro caso a lo mejor no, porque hemos tenido esa experiencia con la psiquiatría, pero puede existir sufrimiento psíquico sin diagnóstico. Uh -huh. Y también depende del momento en el que te encuentres y la forma que lo estés expresando. quiere decir, eh, tú puedes tener diagnosticado un trastorno bipolar o puedes estar en un momento de crisis depresiva, lo que quieras, pero la forma de expresarlo es, va a ser totalmente distinta en cada persona. Entonces, si tú juntas a un tal, un Pascual, realmente lo que va a surgir ahí no es la sintomatología del diagnóstico, sino la experiencia de cada persona en el momento en el que se encuentra, coincida o no coincida con el diagnóstico. En este caso, yo creo que se sí coincide que al haber tenido contacto con pues, la psiquiatría, pues tenemos, de alguna manera, ese etiquetaje que compartimos, o que no compartimos, pero en algún sentido sí si da, si da sentido a cómo estamos experimentando el mundo psíquico. Pero no es algo que necesariamente tenga que estar ligado. Pero nosotros tenemos casos, por ejemplo, de gente que no sabe qué les ocurre. Entonces, claro, echamos mano de la ciencia, de la psiquiatría, de la psicología, de las corrientes... Sí, es totalmente legítimo. ¿Quieren ponerse una peteta? ¿Quieren identificarse y asignarse un grupo y empezar a mejorar? Claro, ¿Y qué, qué, qué, qué, qué, también, qué? ¿También... Sí, pero a también me gusta que me eso. Me afecta eso, ¿no? porque si me veo como un enfermo, a lo mejor me puede afectar y si tengo una carácter delicada, pues me puede poner más también. no Y si me veo como una persona sana, al final tiene que para para estar más, más sano. También, que eso no lo hemos hablado, pero bueno, eh, conversaciones entre nosotras sí, a mí cuando me dieron el diagnóstico fue, fue también bueno, por una parte, ¿no? El no sentirme extraña, es decir, bueno, es que esto no solo me pasa a mí, sino que le pasa a más gente. El problema es que luego ese diagnóstico te clasifica y te mete como en, en, un, en algo muy rígido, donde salir ahí es muy difícil. Si el diagnóstico fuera como una mera orientación de, bueno, puedes ir por ahí, eh, ¿no? Te favorecemos el... Pero es que el sistema psiquiátrico actualmente no, no favorece. O sea, por ejemplo, el tener, por ejemplo, una, una crisis de pánico, ¿no? Que mi madre pues tenía agorafobia y y pues, la primera vez que la tienes piensas que es un infarto, ¿no? Entonces, el poder ponerle nombre a eso, que claro. me dice, vale, esto viene por ahí y empieza a reconstruir. Otra cosa es que tú te definas a ti mismo como. Soy, pues, soy una persona... pues que... ansiolítica no, pero en plan, pues soy bipolar, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, al definirte en términos de eres una etiqueta ya condiciona mucho el lenguaje que claro, tú mismo te construyes. Sí, claro. Y a mí, por ejemplo, un segundo, eh, en, o sea, a mí mi diagnóstico principal es eso, TGP, ¿no? trastorno límite de personalidad, con, con otros o lo que sea, pero el principal mantenido digamos que es ese. A mí el diagnóstico, a lo mejor al principio sí, pues a los 16, aunque luego dicen que, que antes de los 18 se no se puede diagnosticar, pero se pues saltan ellos sus propias normas, absurdas es que ya se ponen ellos. Pero bueno, a mí me, cuando me lo dijeron al principio, pues sí, dices, ah claro, ¿no? pues esto tiene una explicación, también la gente que, dice, que te dice, tú tienes mucho cuento, dices, a lo mejor no, que tengo aquí algo, o tal, y en, en algún momento es, no puede ayudar. Pero a mí la larga me ha resultado más invisibilizador que, que ayudarme, porque el diagnóstico no hablaba de lo que a mí me hacía sufrir o de lo que a mí realmente me pasaba. Y el diagnóstico era una etiqueta y no decía eso. Incluso síntomas asociados a ese diagnóstico, eh, yo los iba... no coincidía conmigo, digamos, yo los iba... o los he venido rompiendo, o, o primero cuando no lo rompía, eran como... Un, por ejemplo, hay un síntoma que es que no tienes patrones de relaciones estables, ¿no? Que tus relaciones son inestables porque eh, pones a la gente arriba, luego la devalúas, no sé qué, y entonces vas a tener patrones inestables de relaciones afectivas tu vida, parece. Y yo cuando, pues al principio, digo, vaya, no voy a tener relaciones estados Y luego, cuando sí las he tenido, ha sido, ¿y qué quiere decir? Que ya no soy TLP o que a lo mejor el TLP, o sea, vamos, que no, pues que... Por eso digo que invisibiliza mi realidad, no porque mi realidad no es los cinco síntomas o siete síntomas que van asociados a ese diagnóstico. Claro, y que dice una realidad que no coincide conmigo totalmente, aunque sí sea mi diagnóstico, que lo sigue siendo, lo así psicólogo, si sí, dices, sigues siendo esto, o sigues teniendo esto. Pero para mí, hablar de la etiqueta invisibiliza mi vivencia real, porque yo sí tengo relaciones estables con amigos, llevo años con mi chico, etcétera, etcétera. Y luego, sobre cómo te, lo que y ¿sí ¿cómo te defines, no? Pues, cada uno, lo he dicho al principio muy brevemente, yo creo que cada uno construimos nuestra propia narrativa, ¿no? y no se puede forzar desde fuera, y además, construir la es una narrativa que yo creo que está en evolución, y que tiene su proceso. Yo ahora o digo persona con problemas de salud mental en abstracto o digo loca. Y, y no digo, pues eso no digo, soy TLP, o soy depresiva, soy suicida, o soy no sé qué. Digo esas dos cosas. Si alguien me pregunta sobre el tema, ¿no? Y me define no, más cosas: soy cáncer de signo doloroso, soy papita, y soy maja, más o menos. <risa> Pues y me defino y, y sí. Y en concepto de reloj, a veces hay gente que nos ha dicho, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Como, uy, no sigáis locos, ¿no? pues como, si como que nos insultamos, ¿no? Decirnos locos. Y, y hay, hay un tema que, que, que hay una reapropiación de palabras que, nos, que han sido insultos tradicionalmente o que, o que han sido invalidantes, ¿no? Como locos se ha usado para insultar, loca también, para insultar, invalidar, quitar voz. Y, por ejemplo, la comunidad LGTB ha hecho ya un recorrido en ese sentido y ellos se han reapropiado de palabras como bollera, o marita, o queer, ¿no? Y ellos han dicho, yo soy bollera, ¿y qué? O yo soy... y se las han reapropiado como orgullosos. Y, y yo creo que, que con la locura se puede hacer también ese proceso y por eso yo, si me tengo que definir de qué etiqueta te, te pones, pues a lo mejor loca. porque sí, pues, pues no... Y me reapropio de una palabra que se ha usado para insultarme y para invalidarme y le la pongo valor ¿no? Y si no, genial, así que felicidades y gracias. Bueno, quería contestar un poco a lo que ella ha dicho desde mi campo de estudio que se diseñó en anteriores. Has dicho, es que es un tanto o un poco social no sé qué, era una cafetería, y lo que sale de ahí, no es bueno. Es como, bueno, es que el espacio realmente es algo importante y es algo de lo que ellas están haciendo mucho también. En este caso entiendo que en centros sociales y, y, y centros ocupados, eh, que usarán de la manera que ellos eh, las vean más, no sé, más, más lógica y que irán construyendo poquito a poquito. Y luego también eh, entiendo que, bueno, ella lo, lo han completado, ¿no? Que a un GAM es algo a lo que tú decides eh, entrar, ¿no? No es tanto como ver a esta cafetería el día 12 y tienes que venir porque es la reunión que vamos a hacer como no, o sea, que yo forme parte de una colectividad que existe como es un paciente de salud mental, no me tiene por qué obligar a ir a este espacio súper preestablecido. Y también quería aprovechar que bueno, que estoy haciendo el en mi carrera y como decirlo ahí eh, bueno, me pondré en contacto ya pero, eh, de forma privada con vosotras también para, para preguntaros cómo realmente afecta el espacio donde se se Y nada. Muy bien. Eh, bueno, son dos preguntas. La primera es que no entiendo muy bien el funcionamiento de, las, de los grupos de apoyo mutuo porque eh, por ejemplo, una persona con depresión va a tener una experiencia exactamente diferente a una experiencia con TOC, por ejemplo. Entonces, aunque haya cosas que... que... o sea, que tengan común, pero... Lo que es, o sea, van a tener una especie, como por así decir un sufrimiento diferente, bajo mi punto de vista. O sea, no sé cómo se puede compatibilizar, o sea, puedo entender que se den apoyo entre sí, pero no entiendo cómo o sea, llegar a un nivel de entendimiento de, o sea, con diferentes tipos de, no Es que, a ver, realmente, detrás del toque que es la sintomatología, hay una experiencia de, de sufrimiento en el, en el porqué, en el compartir el, el cómo, cómo es mi vida diaria, cómo experimento yo esa vida diaria, ¿no? Creo que eh, el sufrimiento que pueda tener esa persona o la, no sé, al igual que una persona que, que está en ese momento pues, más baja de ánimo, más detenida, aunque no sean iguales no tiene por qué ser igual, sino simplemente las dinámicas que se generan en, en el GAP, ese vínculo y ese apoyo y ese, ese, esa escucha, te, te escucho y no te juzgo, ya es, eso ya es terapéutico, porque en otros sitios vas y o te intentan dar consejos o, o, o bueno, en, en consulta, pues eso es un poco más hablar de, de, de dónde te viene ese, ese top, ¿no? Aquí no es un, bueno, cuentas y ya está, y es que simplemente el hecho de que te escuchen sin juzgarte ya es ya liberado. Y ahora sí eh, sí que hay veces, o sea, no, yo creo que no es, no, a ver, lo que no es tanto el sufrimiento es distinto, sino cómo se manifiesta ese sufrimiento ¿no? en, en acciones cotidianas es distinto. Sí, puede ser distinto porque algunos, algunas hemos tenido episodios de autolesiones, por ejemplo, otros no, otros tenemos ideas suicidas, otros no, o escuchamos voces, otros no, o lo que sea. Y esas experiencias de, de, concretas de mi sufrimiento y yo lo manifiesto así, sí puede ser distinto. Aún así es un grupo, eso que eso te suelen ser 8 o 10 personas, o por lo no a lo mejor hay otra persona por lo menos, que ha tenido experiencias parecidas. Y, y aún y, y así, pues eso no, no hace falta que sea todo igual, incluso a veces ayuda a relativizar también, yo he estado en mi etapa de hospital de día, sí hacíamos grupos por bueno, generalizados por un terapeuta y sí era, a veces grupos por diagnóstico. A mí me resultaba peor, porque sí, a lo mejor me entendía la gente más, más fácilmente ¿no? cuando yo hablaba de dos lesiones, pero, pero era menos enriquecedor, también yo relativizaba menos, bueno, a mí me sale por aquí, a lo mejor a ti te sale por allá, o no sé qué. Yo, a mí, no sé, yo habiendo estado digamos, aunque el otro lado no era horizontal y era otro tipo de grupo, yo sí prefiero grupos mixtos por experiencias mixtas y que al final si sí tienen eso, hay muchas cosas. Que, a lo mejor el, el que tiene depresión, o, o, o pues eh, también le ha afectado el duelo por la muerte de un familiar o no sé qué. y ¿Puedes hablar de eso? Que también me está afectando a mí, que no tengo, que me sale luego el sufrimiento por otra vía. Claro, es que muchas veces consideramos que el, los síntomas están como aislados, de lo que es la experiencia vital, ¿no? Cuando realmente la persona que tiene un TOC es por algo, ¿no? ¿no? vamos a entrar a, a dilucidar en, en por qué esta persona ha desarrollado esto y yo escucho voces, ¿no? No vamos a entrar ahí, pero no, no podemos desligarlo o, o tener en cuenta eh, esa problemática en el vacío, sino que la, la historia vital de esa persona seguramente en cualquier parte acabe coincidiendo con la mía. Sí. ¿Tiene otra pregunta? Ah, sí. Sí. Que me gustaría saber vuestra opinión sobre la serie de moda de Ahora Cristian, que es un trisensual, por 13 razones. ¿La habéis visto? o no, he... sabéis del el tema? Sí. Porque está creando mucha controversia. Sí. Y bueno, lo bueno, que, lo bueno. que, lo que sale, no lo no hemos visto, sí que me ha lo un otro día que lo he de cosas, la romantización del suicidio y, y eso, en algunos, creo que eso no se dijo. ¿no? Yo, no, no sí, yo no la he bien visto, visto no. como opinión, pero claro, sin haberla visto, solo he leído un par de artículos. A mí, de ¿A mí me parece que, o sea, porque sí que vi un artículo, por ejemplo, que decía, uy, incitando al suicidio de la gente y tal, y, y pensé, sin haberla visto, que por eso si la veo igual digo qué horror, pero sin haberla visto, de base no me parece mal que se si visibilice en una serie, en un protocolo cultural que puede llegar a mucha gente, el tema del acoso escolar, que creo que lo visibiliza esta serie, o habla de él, del bullying, eh, habla de violaciones, habla de problemas de salud mental, que se visibilice eso en una serie de base no me parece mal. Yo no comparto la cosa de no hay que hablar de suicidios porque nos suicidamos todos. No, lo de lo que hacen los medios, no informemos de suicidios es que se suicida la gente en masa. Me parece que hay que visibilizarlo, y que precisamente, que algo sea tabú. No es positivo en general. Luego, ya es verdad que la serie no la he visto, no sé sí. si está bien tratado, si no, que se visibilice, me parecería bien, pero claro, si lo hacen mal, pues a lo mejor no es lo ideal, ¿eh? sí, Claro, claro. Ay, Yo la empecé a ver el otro día, pero la dejé de ver más por una cuestión de aburrimiento que he <risa> hecho. De que es muy, sí, es muy claro. estadounidense <risa> y, O sea. <risa> sí, o sea, bien, bien. pero no es una. O sea, no, no puedo hacer una crítica no. como <risa> Ella... sí. eh, a mí me gustaría preguntaros a vosotras que estáis en un grupo de apoyo mundo porque nosotros lo damos en clase y siempre dicen, pues, COVID en plan, no tienen primera terapeuta, no saben por dónde ir, se van a ser en el mismo. Pues a mí me gustaría preguntaros a vosotras qué aspecto de, de los grupos de apoyo mundo os gustaría mejorar, o ya que sois autocuestionadas, o cosas que os faltarían, Entonces, como cosas negativas que cogeríais pues, vosotros. ¿Dentro de los más? Sí. O vas a mejorar. Pues es que no es muy bueno, Claro, si miras la gente del colectivo... Bueno, sí, hay aquí... Pero sí, en nuestro, nuestro particular creo que estamos... Bastante Ahora estamos cerca, muy contentas. Así que, por ejemplo, este domingo tenemos una actividad cerrada. Es un plenario de ganas nuestro interno de los distintos grupos. de un mutuo de citas precisamente para hablar un poco de eso. Qué cosas funcionan bien en unos, qué cosas funcionan peor en otros. Aprender un poco unos de otros y tenemos esa actividad, no la hemos tenido hasta ahora, no te puedo contestar mucho. Sí, yo estuve mucho tiempo en el, en el mixto, digamos, y creo que había. O sea, y me fui y estuve un tiempo sin dan, y hasta que estuvimos en lo mixto, creo que por lo menos en el mixto en el que yo participaba, en mi mayor problemática fue con el tema de género, ¿no? El. ¿Ha hablado él un poco el, el por qué construir espacios y mixtos? Yo casi más, mi necesidad no fue tanto por el tema de la experiencia común, común con otras mujeres, sino porque, como yo lo sentí, por lo menos en este grupo, es que sí habíamos construido un espacio de seguridad en temas de salud mental, pero seguía sin ser un espacio seguro de temas de género. Y seguía habiendo, a veces, comentarios machistas, o seguía habiendo eh, cuestionamientos por ser mujer, o no había la jerarquía del terapeuta, pero al final los hombres eran una propia jerarquía dentro del gama. Y, y eso a mí me resultó un momento tan problemático que dije, yo no quiero estar en una así Y de hecho no fuimos todas, las del mixto F en completo no fuimos las cuatro chicas de y, y otras cosas, no sé, pues a lo mejor en la, hay una guía que hemos usado nosotros un poco de base, con pautas, un poco de cómo montar un gámenes de cero, ¿no? porque al principio ninguna de las que empezamos sabíamos que no habíamos estado en ninguno. Y eso que se dice como cosas de alerta, digamos, ¿no? A tener en cuenta, pues, como por ejemplo, cómo tratar temas sensibles, ¿no? Como si hablas de suicidio o de lesión ¿no? o temas sensibles, cómo hacerlo, ¿no? Un poco, si hay un moderador, que la, un poco más el control lo lleva el moderador, o si, como el nuestro no tiene moderación y es de todo el grupo, pues un poco, más, ¿cómo tratarlo para, pues eso, no alentar, por ejemplo, no compartir métodos, ¿no? Pues yo a alguien le así, así, así. O, o, o cosas así, ¿no? Como temas sensibles, un poco tratarlos con cierto cuidado. Otro problema, a lo mejor, sí, del nuestro, es que a veces nos excedamos mal el tiempo. <risa> Estaríamos horas así y tratando. Y pues, sí, sí, sí, sí. Nosotros sí, asumimos hacer una rueda, ¿no? Para intentar favorecer la participación de todos, y a lo mejor los, las últimas dos que quedan en la rueda, pues no han tenido el tiempo que tienen las anteriores. Pues sí, se va trabajando, también vamos mejorando, ¿no? Con el tiempo. Igual esa pregunta, no sé, pero igual también la idea de que no, o sea, bueno, o sea, creo que ninguna de las que participamos en nuestro GAP creo que no es lo único que, que hacemos en cuanto a para lidiar con nuestros sufrimientos psíquicos, o sea, que para algunas nos es compatible con la terapia individual, o sea, que también es, a lo mejor también esa preocupación o esa... Eh, pero está bien, o sea, nos falta algo, pues a lo mejor es que en este espacio eh, esas cosas que buscamos. ¿no?